voy a crear dos canvas, uno para mostrar la imagen como la vamos a crear al principio y otro para mostrar el cómo se va a ver al final. y voy a referenciar los dos desde javascript Y voy a obtener su contexto. Voy a cargar la imagen Una vez que se cargue voy a hacer el procesamiento Voy a utilizar la función del contexto de source o sea del origen y le voy a decir que obtenga información de la imagen La posición 0 y el tamaño de 500 por 500 que es el tamaño de la imagen. Luego voy a recorrer los píxeles de data. Voy, voy a modificar todos los píxeles que no sean de color transparente a un solo color. para obtener todos los que se nos son transparentes tienen que ser a partir del offset 0 el 1 y el 2, el 3 no lo vamos a considerar porque es el canal alfa esto lo va a cambiar por pixel count porque no son el número de bytes lo que vamos a recorrer sino que vamos a recorrer de acuerdo al a la cantidad de píxeles la cantidad de píxeles es de 500 por 500 porque ese es el tamaño de la imagen. Lo vamos a multiplicar por 4 porque está por está, por, está agrupado por 4 porque son 4 bytes por cada píxel. Por cada o sea, uno para el, un canal para el rojo, otro para el verde y otro para el azul y otro para el alfa. A los que sí le vamos a poner más uno, más 2 y más 3 Solo que aquí tenemos que es una validación de la transparencia. Si la transparencia es mayor a cero. Si va a hacer la modificación. Una vez, una vez terminado el recorrido lo que vamos a hacer es poner la, la información de nuevo en, en el contexto. Pero ahora será en el contexto del, del target. ni siquiera le di la imagen solo le dije que cuando la cargara pero no en ningún lugar le especificé que ya comenzara a, a cargar la imagen para eso le voy a decir image.src es igual a tint.png ya me voy para acá aquí solamente me, me haría falta para que se si dibujara ya es que aquí antes de, de obtener el contexto debo dibujar la imagen que cargué directamente en el contexto source context source Se voy para acá. Y ahí está. Nada más que quedó medio que quedó medio corto porque digo recortado porque eh, lo puse un tamaño diferente que es debe ser 500 no 400 Y aquí lo voy a poner que sea el tamaño del, del canvas Ahí está.